Y salió con un muchacho, día de, de allí abajo. Él se iba a y salió para... Vino un muchacho a buscarlo y ahí se fue. Y yo estaba acostada. Y ahí poco rato que vinieron. Como a las dos de la mañana decirme que estaba grave, que lo estaban esperando, pero estaba muerto. Sí, ya, está preso.